Hola, en este video voy a explicar cómo crear el XML y los pdf del set de exportación B o set de exportación 2 que nos entre aquí en internos la principal diferencia con el set anterior es que este set contiene solamente factura electrónica de exportación no contiene ni nota de crédito ni nota de débito pero es importante eso porque nosotros ya utilizamos eh, una factura ¿ya? entonces lo vamos a tener que considerar ahora entonces, vamos por nuestro set, acá tenemos nuestro set de exportación B y como dije, nosotros ya utilizamos una factura de exportación en el set A. Por lo tanto, acá tenemos que decir que el tipo, para el tipo de documento 110, el folio desde, no es el 1, sino que es el 2. ¿Ya? Porque no podemos volver a utilizar el folio 1, ya lo usamos en el otro set. Y aquí podemos ver ahora que el folio parte desde el 2. Colocamos los datos de nuestro emisor, el root. Colocamos el root del receptor que siempre es el mismo, colocamos el giro, vamos a el extranjero, colección china, y la comuna como mencioné antes, cualquiera ya que no se utiliza para nada, el folio que vamos a cargar en este caso es solamente el de la factura, porque no hay otro tipo de documento, cargamos nuestra firma electrónica, colocamos la contraseña de la firma, fecha de resolución y número de resolución, y con eso generamos nuestro xml con el xml generado nos vamos a dar las descargas ahí tenemos nuestro xml en un archivo zip porque el xml está comprimido entonces lo traemos a nuestra carpeta de xml lo descomprimimos y le colocamos exportación B tenemos nuestro segundo set de exportación y ahora debemos subir el puesto interno entonces vamos a enviar libro electrónico y acá colocamos nuestro libro. Perdón, nuestro libro, nuestro XML de documentos de exportación. Colocamos el root de la empresa y enviamos. Copiamos el track ID. Lo llevamos a nuestro archivo de registro track ID. Y ahí tenemos nuestro track ID de el set de exportación eh, B. ¿Ya? Entonces ahora debemos chequear el estado de este envío colocamos el luz de la empresa el track ID que recién copiamos y hacemos clic en enviar y ahí podemos ver que en este caso las tres facturas de exportación electrónica que fueron informadas están las tres aceptadas entonces como están las tres aceptadas ahora debemos declarar el avance vamos nuevamente a factura electrónica opción de declarar avance root de la empresa informar avance y colocamos acá el track ID de nuestro set B en set documento de exportación 2 16 11 2016 y enviamos a revisión ahí nos va a estar indicando que está en revisión al igual que con los otros set y como lo hemos hecho otras veces vamos a generar eh, los PDF mientras el impuesto y usted no responde entonces nos vamos a las utilidades a generar eh, PDF de envío de T esto lo vamos a cerrar y aquí ya con el XML B esta vez generamos directamente eh, los PDF recuerden que los documentos de exportación no tienen copia cedible así que no se seleccionan. y lo generamos ahí está nuestro archivo comprimido vamos a la carpeta PDF y lo descomprimimos aquí y podemos ver que tenemos ahora la factura donde parten en la 2, la 3 y luego la 4 entonces podemos abrir por ejemplo la 4 y tenemos nuestra factura número eh, 4 en este caso es una factura por alojamiento en habitaciones, con sus totales, etc. Ya, solo nos faltaría chequear el estado de la declaración de avance. Para eso vamos a declarar avance. Y con el root de la empresa, consultamos el estado de la declaración. Sí, hacemos clic en informar avance. Y ahí podemos ver que nuestro set de documentos de exportación 2 o set de exportación B está eh, aceptado por el servicio de puesto interno Con eso ya tenemos los dos sets de exportación eh, con su XML generado, enviado a puesto interno, aceptado por ellos y además tenemos los PDF de ambos sets. ¿ya? En estos dos videos explicamos entonces cómo generar lo necesario para la certificación de los sets de eh, exportación, factura, nota de débito y nota de crédito de exportación. Muchas gracias.